aquí en el hotel de Jumeirah en Shanghai. Por ahí a muchos de ustedes la de sonar que eh, ese tipo de hotel, ¿no? Jumeirah normalmente están en bueno, creo que iniciaron en, originalmente en los Emiratos en Dubai, Abu Dhabi y bueno, se ha hecho de un gran nombre alrededor del mundo Bueno amigos, pues estamos aquí dentro de las instalaciones del Jumeirah aquí en Shanghai y bueno, la verdad está bastante padre eh, vinimos a un evento que hubo y ven ese túnel. ¡Au! Este, bueno pues, bastante padre el hotel aquí. Bueno, tal que yomera tiene un hotel aquí en Shanghai y ayer dentro de las instalaciones de yomera se presentó un evento en el que dieron premios y reconocimientos a aquellos eh, restaurantes que se hicieron acreedores a las estrellas Michelin. Estas estrellas Michelin por ahí han de haber escuchado, eh, pues son aquellos como distintivos que avalan la calidad de ciertos establecimientos, o sea a nivel de comida, gastronomía, incluso de la experiencia de estar comiendo, estar comiendo en diferentes restaurantes. inició así como rápido su historia, en 1900, y eh, inició como, como una guía turística o restaurantes donde se podrían... Eh, quedar a comer o a pernoctar o algo así, entonces se distinguía por el tipo de, de estrellas que se daba, esta guía, a través de la compra de neumáticos, o sea, de las llantas. Entonces, así inició, se, primero se calculaba con una estrella, ya como que significaba que había ciertas zonas que podías ahí explicarte la noche y había zonas para descansar. ¿no? Después, me empezó a tomar un poquito más de valor digamos a que se le adjudicó como el tipo de idea que era más lujoso o un poquito de mejores tipos de servicios entonces hasta ya la fecha que existe una estrella michelin dos estrellas o tres estrellas en los restaurantes a veces estos restaurantes están dentro de los hoteles y bueno es el más o menos el similar a decir un cinco estrellas un hotel cinco estrellas Aquí un restaurante es, eh, de tres estrellas Michelin. Entonces, ayer anoche fuimos a este lugar ahí en Jumeirah Y fue el evento de muchos restaurantes aquí que se hicieron acreedores a este premio de michelines Entonces, las estrellas Michelin. Entonces, eh, pues hubo varios hoteles, bueno, varios restaurantes. Fueron chefs. Y la verdad el lugar estuvo bastante padre. Eh, a mí me sorprendió cuando llegamos e inicio. Pues así el lobby... Eh, había shows, eh, ahí había también música, personas como danzantes y después hubo tipo de recepción, en la recepción pues ya saben, estaba eh, pues... bueno, también para cafés estaba el espresso, estaban Génesis, coñac, uh, BSOP, y estaba de ahí champán y todo así, y después en la recepción pues ya hubo la cena en la cena, eh, pues estaba ya sabes, todo el tipo de servicios y de hecho la entrada, yo no quedé a la cena, nada más fui ahí, este, a lo que fue la recepción. y ya en la cena pues había, así cuando ibas entrando te quedabas como que viendo todos los, todas las personas, todos los meseros así como de entrada, no hay como que firmes y pues ahí esperando a los guests, a los invitados que fueron pues parte de los, de los que se hicieron acreedores a las estrellas Michelin aquí en Shanghai. Creo que sí, fueron cerca de 30, más o menos 30 restaurantes algo así. Y bueno, me quedé pensado que, pues sí, seguro aquí como en Shanghái, o sea, el evento que fue ayer, pues fue solo uno, pero siempre hay un buen de eventos. Pues imagínense la cantidad de personas que existen aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, más de 25 millones de personas, entonces, pues imagínense, todo el tipo de eventos que hay. Y aparte, me comentaban también que aquí en Shanghái hay uno de los hoteles, de hecho, más caros del mundo. Se llama Ultraviolet. Y me puse a checar la página web, de hecho, se las pongo a ver si se las pongo ahorita o les pongo el link. Pero lo que estoy leyendo es que es de hecho el concepto del restaurante, una sola mesa, y pueden ser hasta creo que 12 guests, 12 personas, y el menú ya es eh, escogido, o sea, no es como a la carta. Creo que dependiendo de la zona, digo, de la, de la temporada, pero pues prácticamente pagas por cubierto, Todas las paredes ahí empiezan como que a um, adecuarse al tipo de platillo que te están dando en ese momento. Total que el precio, bueno, lo puse ahí porque lo hiciera a ver a, eh, para reservarlo. Creo que por ahí había cuatro días en este mes, nada más como para saber eh, de los precios. Y chequé y el precio por persona está más o menos en los, la conversión en unos 600 dólares por persona. 600 dólares, entonces, pues más o menos para que se haga una idea y normalmente pues es así como que por grupos de hecho ese chef eh, se hizo muy famoso, él tiene también piag algo así, un, un chef francés creo que también está a cargo de otro tipo de... ah, Mr. and Mrs. Bond, que están aquí en, en Shanghai también es de los mejores y más caros restaurantes aquí en Shanghai y bueno, pues nada, ¿a ustedes qué les pareció? se les... no sé, la verdad, yo no sé si valdría la pena en alguna ocasión Gastar tal vez 600 dólares para una cena, eh, por persona, ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo harían? Y bueno, aparte, creo que son como que muchos tiempos, son como veintitantos tiempos. Pero de platillos ya saben, así súper chiquitos, como para probarlos nada más. Pero bueno, pues ya veremos. Saludos amigos a todos, que sea muy bien. Y nos vemos a la próxima. Chao.